Primera de Crónicas, capítulo 16. Trajeron el arca de Dios y la colocaron en la tienda que David había preparado para ella. Presentaron holocaustos y ofrendas de amistad a Dios. Cuando David terminó de presentar los holocaustos y las ofrendas de amistad, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Luego repartió a cada israelita, a cada hombre y a cada mujer una hogaza de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David asignó a algunos de los levitas para que sirvieran de ministros ante el arca del Señor, para recordar, agradecer y alabar al Señor, el Dios de Israel. Asaf era el encargado, Zacarías era el segundo, luego Geyel, Semiramot, Geyel, Matatías, Eliab, benaía Obed-Edom y Jehiel. Tocaban arpas y liras, y Asab tocaba los címbalos. Y los sacerdotes Benahía y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Este fue el día en que David instruyó por primera vez a Asab y a sus parientes para que dieran gracias al Señor de esta manera. denle gracias al Señor». Adoren su naturaleza maravillosa, hagan saber lo que ha hecho. Cántenle, canten sus alabanzas, cuéntenle a todos las grandes cosas que ha hecho. Enorgullézcanse de su carácter santo. Alégrense todos los que se acercan al Señor, busquen al Señor y su fuerza, busquen siempre estar con Él. Recuerden todas las maravillas que ha hecho, los milagros que ha realizado y los juicios que ha pronunciado, descendientes de Israel, hijos de Jacob, su pueblo elegido. Es el Señor nuestro Dios. Sus juicios cubren toda la tierra. Él se acuerda de su acuerdo para siempre. La promesa que hizo dura mil generaciones el acuerdo que hizo con Abraham, el voto que hizo a Isaac, el Señor lo confirmó legalmente con Jacob, hizo este acuerdo eterno con Israel, diciendo, «Les daré la tierra de Canaán para que la posean». Dijo esto cuando solo eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en la tierra. Iban de un país a otro, de un reino a otro. No permitió que nadie los tratara mal. Advirtió a los reyes que los dejaran en paz. No toquen a mi pueblo elegido. No hagan daño a mis profetas. Cántenle al Señor. Que toda la tierra le cante al Señor. Que cada día todos oigan de su salvación. Anuncien sus actos gloriosos entre las naciones las maravillas que hace entre todos los pueblos. Porque el Señor es grande y merece la mejor alabanza. Él debe ser respetado con temor por encima de todos los dioses. Porque todos los dioses de las demás naciones son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Suyos son el resplandor y la majestuosidad. En su santuario hay poder y gloria. Reconozcan al Señor, naciones del mundo. Denle la gloria y el poder. Denle al Señor la gloria que se merece. Traigan una ofrenda y preséntense ante Él. Adoren al Señor en su magnífica santidad. Que todo el mundo en la tierra tiemble ante su presencia. El mundo se mantiene unido con firmeza, no puede romperse. Que los cielos canten de alegría, que la tierra se alegre, digan a las naciones, el Señor está al mando. Que el mar y todo lo que hay en él griten de alabanza, que los campos y todo lo que hay en ellos celebren. Que todos los árboles del bosque canten de alegría, porque Él viene a juzgar la tierra denle gracias al señor porque es bueno su amor es eterno griten sálvanos señor dios nuestro reúnenos de entre las naciones rescátanos para que podamos darte gracias y alabar lo magnífico y santo que eres qué maravilloso es el señor el dios de israel que vive por los siglos de los siglos entonces todo el pueblo dijo, «Amén y alaben al Señor». Entonces David se aseguró de que Asaf y sus hermanos ministraran continuamente ante el arca del pacto del Señor, realizando los servicios que fueran necesarios cada día. Así como Obed-Edom y sus sesenta y ocho parientes, Obed-Edom, hijo de Jedutun y Josa, eran porteros. David puso al sacerdote Sadoc y a sus compañeros sacerdotes a cargo del Arca del Señor en el lugar alto de Gabaón para que presentaran holocaustos al Señor en el altar de los holocaustos, por la mañana y por la tarde, según todo lo que estaba escrito en la ley del Señor que él había ordenado seguir a Israel. Los acompañaban Emán, Gedutún y y el resto de los elegidos e identificados por su nombre para dar gracias al Señor, porque su amor confiable es eterno. Emán y Gedutún usaron sus trompetas y címbalos para hacer música que acompañara los cantos de Dios. Los hijos de Gedutún custodiaban la puerta. Luego todo el pueblo se fue a su casa y David fue a bendecir a su familia.